Al parecer un cortocircuito provocó el incendio del taller de ebanistería del Politécnico Vicente Aquilino Santos en esta ciudad. Parece ser un cortocircuito que anoche eh, lamentablemente afectó mucho esa área tan importante de las labores en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Eh, los bomberos tuvieron una rápida intervención que evitó daños mayores, aunque se quemaron algunos enseres, algunas maderas... Eh, maquinarias en que se utilizan allá, ese es un área donde hay un equipo de estudiantes que practican desde segundo a tercero, eh, lamentablemente son situaciones que se dan en la vida, eh, cablerías que nosotros presumimos que estaban en malas condiciones, la inestabilidad de la electricidad que en los últimos días está afectando mucho en San Francisco de y en esa zona específicamente y que Está esa inestabilidad provocando muchos defectos, sobrecalentamiento, según nos dicen algunos técnicos. Manifestó que gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos, las llamas no se expandieron a otras zonas del Centro Educativo. El hecho se produjo el pasado viernes. En el Politécnico, gracias a Dios, por la rápida intervención de los bomberos y de la seguridad que está allá, solamente fue afectado una parte del taller de banitería y la mayoría de los trabajos quedaron ahí pendientes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.